Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Aquí está Hayato atrás, Hayatito ¡Hola! Hoy vamos en carretera rumbo a Monterrey Estamos muy emocionados porque es la primera vez que Hayato va a Monterrey Y que además tiene un viaje en carretera aquí en México Y mi hermano está manejando ¿Saluda, toño Sí entonces sí, vamos rumbo a Monterrey Vamos a estar allá todo el fin de semana Mi mamá nos mandó manzanas Sí, tiene que estar manzana. Sí, Ay, a Hayato le encantan las manzanas mexicanas Entonces en el video del día de hoy Les vamos a mostrar nuestras aventuras por Monterrey Chicos y oficialmente ya estamos en Monterrey. Y aquí enfrente tenemos el cerro de la silla. Dando la bienvenida. Yeah! Uh! ¡Monterrey! Uh! <웃음> Chicos, vamos justo llegando. Y estamos esperando a mi amiga María. Que nos va a venir a recoger aquí a esta plaza. Mi hermano ya se fue. Él se con sus amigos. Y nosotros nos quedamos con los nuestros. <웃음> <웃음> ¡Monterrey! 집에 왔어요 이번주는 이 집에서 잘 거예요. 이번 주 아니고 이번 주아 이번 주 맞다. 아니 일주일이라도 그냥 입고 싶다. 온 너무 좋은데. 하야 또자 안에서 애기 쪽으로 뭐가 말 보고 와우, 새 보고 와우, 소 와우. 그리고 마지막에 잡 먹였어. 너무 귀여웠어. 그리고 많이 먹었어. 사과까지. I can't sleep well in the car 가는 길에 진짜 동물이 많았어 근데 모두 행복해 보였어 새도 아니 진짜 새가 이렇게 아니 진짜 이런 엄청 엄청 넓은 이런 스페이스 이 공간에서 새들이 이렇게 뭔가 마음 편하게 이렇게 진짜 진짜 그랬었어. 안다. 지말 이렇게. 아니 옆에 말이 없잖아. 모두 그냥 마음 편하게 소셜 디스턴스 소셜 디스턴스 말도 했던. <웃음> <웃음> 나 진짜 감독 따라서 조금 이렇게 슬로우 모션 같았어. 진짜. 아, <웃음> 새들이 너무 우리 이거 액세스만이 아, 씨, 네, 액세스. 네, 네. 네, 네. 이런 지골기를 그냥 계속 로트립하면 다 파리야. 그래서 알아서 알아 알아 알아. 근데 여기 다 에러 에러 에러 에러 에러. 너무 재밌었어. 응. 응. 어, 하로 처음 하고 Hola Mica. Hola Mica. 하로초. Hayato traicionando a Prim con dos perritos. y Mica. Hola. I'm from Japan. Mika! Mika, él también es de Japón como tú. Es que es una perrita chiva. No, no, no. En confianza. Me gusta primero que se haga un poco de Hayato alba y bon Johen. Sí, mi trabajo en Monterrey <susurra> chicos, hemos estado pasando la tarde con nuestros amigos y sus perritos hermosos y ahorita nos van a hacer carne asada estilo Monterrey y estamos muy emocionados Hayato fue a comprar la carne asada, ¿Qué está? Gobisaro cachana. ¡Ah! que Monterrey hay una un comida de chivita. Sí, Sí, sí, sí En la casa de Taniya, siempre Monterrey vivimos en esta casa, y me dijo que vivimos en esta casa 고긴 거야. <웃음> 고기 있고 치즈 있고 소시지 1코, 톨티자 과자까지 있어. 술까지 필요한 게다 네, 있어. 있어. 네, 네. 바베큐 갈때 필요한 거다살수 있어서. <놀라> 너무 신기했는데. 근데 앞에 있던 아줌마는 덜티자 이만큼 산 거야. 와우. 근데 그거 보통이야, 보통? <놀라> 네. 카초 같이 아사다, 카치한. 몬테레이 사람은 일주일에 두 번이나 카르네 한다고.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 Chicos, y les presento a mi amiga Mariam. Ella es la que nos está recibiendo aquí en su casa en esta carnita asada. Muchas gracias, Mariam. De nada, encantados de tenerlos aquí. Ay. Oh, nos acaban de regalar empanaditas. Qué rico. Gracias. Gracias. It's like mandu. It's not like mandu, it's like empanada. It's like mandu. Salud. Pocita. Provechito. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. El día de hoy vamos a hacer una pequeña prueba con salsa coreana, estamos haciendo una especie de marinado, esto no se hace muchachos, se marina antes del tiempo, y ahorita vamos a echarlo al asador, después de todas las demás, todos los demás pedazos de carne. Muchas gracias, Muchas gracias. esperemos sí. que quede bien. Oye espera, presumerles tu mandí por favor. Ah por supuesto. Por favor, vean este mandil. Seguramente. El excelente amo de casa. Sí, sí, lo sabemos. ¿Qué es esto? Eso es queso. ¿Queso? Sí. Yeah. Se pone en plástico cuando ya está caliente e inflado. Ah. Se saca y luego sale el queso muy blandito y muy rico. Allá está poniendo su primera pieza de carne en un asador. lo tiros? ¡Chachime! ¡Ya oh. eso! ¡Felicidades! Chicos, buen provecho. Vean qué rica se ve esta carnita asada. Muchas gracias, Chef. Y te más. Gracias, Chef. Gracias. Gracias, Marian, por invitarnos. Gracias, Pues hoy es el día número 2 en Monterrey Y hemos venido a desayunar A un lugar súper bonito En una plaza muy bonita Donde inclusive estamos viendo cómo hace spinning la gente Muy interesante Chicos, mi amiga María me dijo que pidiera la taza grande Porque la chiquita estaba muy chiquita Pero es que vean esta diferencia de tazas Este es el café de Hayato Y este es el mío Vean, es enorme, es un tamaño perfecto de café. Bueno, pues buen provecho. ¡Salud! salud Chicos, vean nada más este delicioso plato de tostadas francesas. ¡Qué rico! Se ve acompañado de mi mini cafecito. ¡Buen provecho! ¡Itadakimasu, Hayatón! más, ¡Buen provecho! Ben provecho. Ben provecho. estamos llegando al Paseo Santa Lucía. Queríamos que Hayatito subiera a los barquitos y tristemente ahorita no está funcionando por el COVID, así que será para la próxima, Dame Hayatito. Sí, es bien, güliga Sí, tendremos que volver a venir a Monterrey. ok, Así orqueo. Hayatito. Chemiso. Monterrey y chico cachiotte. Monterrey nada más dos cosas. 카테오, 이거 카툰야이, 그래서. 아까도 봤어요. 아, 산타 루시아, 한국에 있는 청계천 같았고 그리고 이런 풍경 같은 것도 나한테는 조금 처음에 서울에 갔을 때 느낀 거랑 비슷비슷한 것 같아. 뭔가 한국 같아 <웃음> 뭔지 모르겠어. 근데 이제 이번 여행 메인 이벤트 lo cabo el Sí. ¿A dónde vamos? Ah, nosotros ah, vamos a, a supermercado. Supermercado japonés. Japonés. Japonés. japonés. Muy bien. Porque <risa> ah, quiero com, ah, com, comprar comprar quiero comprar miso. Muy bien. <risa> <risa> Hemos venido a un supermercado japonés. al que Hayatito quería venir y hay muchas cosas. Ya encontró su miso. Sí, Sopito miso muy pronto. ¡Miso <risa> su traído a Hayato a el rey del cabrito para que pruebe cabrito por primera vez en su vida. Wow. Casi vomito. ¿Han? ¿Qué Ah. te vamos a pedir uno de estos es mi primera vez en el rey del cabrito y sufrí 11 años aquí 11 años viviendo en Monterrey es la primera vez pasé por la entrada y estaban los cabritos así fue como oh my god, que estoy viendo está no me que no cuando a Cuánta comida nosotros pedimos el un poquito. Gracias. Gracias. Gracias. Qué rico se ve. ¿Buen? Buen provecho. Ok, Hayato por primera vez va a probar el cabrito Tenía un Sí, con ya, Le preparé un taquito. ¿Qué es lo chicken está? ¿Qué es es Chicos, tomato ¿Qué? Poquito. ¿Mana? Hay... No, no, no, no, ma... no Y para cerrar con broche de oro nuestro viaje Hoy vamos a ir a cenar con algunas de mis amigas youtubers que viven aquí en Monterrey Sí, ya es la última noche, era un viaje express. La verdad es que solamente nos colamos al viaje de mi hermano Que él venía a renovar su pasaporte y como venía en carretera fue como mmm, Nosotros también vamos Entonces por eso hemos venido tan poquito tiempo aquí a Monterrey Y ahorita vamos a ir a cenar comida coreana con mis amigas que seguramente ustedes ya las conocen y pues sí, nos vemos en el restaurante coreano chicos, ya llegamos al restaurante se llama Seul Seul sí, y dicen que sabe auténtico y entonces estamos emocionados <risa> creo que esa es nuestra mesa la que andan preparando gracias hay algo mágico y hermoso en este lugar ¡Ah! Hola, ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bye, bye. Muy bien. Bye, bye. ¡Hola! ¡Hola! Ojalá que les guste. Qué emoción, ya los quiero leer. Sí, sí, sí. Y miren, acá está Ceci. ¡Oh, y vamos a cenar comidita coreana. Ahorita estábamos viendo el menú tiene una variedad de mucha comida deliciosa. Sí. Y vean esto, por favor. Quiero que sepas que... ¡Kimchi, que mi amor! Nuestro amor. Sí. ¡Nuestro amor! ¿Nuestro amor? Sí. Esta... Chicos, llegó mi delicioso Bokumbap. Arroz frito con kimchi. Plástico, Me encanta. Hayato se pidió un bibimbap, por acá Ceci se pidió un bulgogi bibimbap, acá pidieron el mismo que Hayatito. Mariam, ¿tú qué pediste? Eh? Uh, una sopa de marisco, no sí. sé cómo se llama. Bueno, sopita y... También. Clau también, bulgogi bibimbap. Eh, yes. chamo que sonida. Salud ¡Buen provecho! Eh. ¿Qué te Carlos Ah, ¿qué Ice cream pop. ¿Ice cream? Ice cream. Seto. Seto. Se está repartiendo regalitos. está repartiendo las gracias. ¿Te ¡Muchas calar? gracias! Yo Estamos estoy bien feliz. Oh, ¡Gracias! ¡Se viajó! ¡Me quedo como en una piñata! Mira, <risa> <risa> 잘 놀았다 Yes, yes. Yes, yes. Yes, 잘 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, 진짜 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Hayato se está despidiendo de jarocho. <gül> se llama Harocho Ula... y Hayato le ha dicho poracho todo el tiempo <gül> I'm <laughs> ¿Uno? You know? Sí, muy kawaii Café y waffle Sí, waffle Waffle La despedida Jarocho, vamos a regresar, te lo prometemos El tío Hayato va a venir a visitarte Tío Hayato, ¿ok? ¿ok? Tío Hayato No, Ande No, yo y cacho que Mikaya, adiós Adiós, Mika Adiós, Mika vlog del día de hoy, por favor no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video adiós